Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pues bien, gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente por estos medios y le damos la bienvenida a todos, todos y cada uno de ustedes en este tiempo de hacemos este espacio para un tiempo de, de oración en vivo y también para pues recordar, recordar de la del ayer y viviendo el, el, el hoy. Pues sí, bueno, Bienvenidos a, a, a la oración Con sus amigos Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Así Y ahorita vamos a estar orando en vivo Ahorita, no, no se desesperen Ahorita lo vamos a hacer Ok Pero el tema de hoy El tema de hoy, ¿cuál es? Fíjese bien Continuamos recordando y reflexionando Con el ayer Y, y, con, el ahora, y con el ahora Y con el hoy con el hoy así es eh, la eh, el video anterior recordamos a víctor Sí. un amigo que se lo fue ya, ya, ya, ya, nos ya fue. partió pero lamentablemente digo lamentablemente pero bueno pues él está con el señor está ya, con el señor mi amado hermano, Pedro Javier Salinas. Nuestro hermano, Pedro Javier. Muy amado, muy querido. Sí, sí. Y, y yo quiero hacer una pequeña remembranza en este momento. Así es. De. ¿Cómo fue? De, de, la, de la vida de, de Pedro. Ok. Eh, en el camino del Señor. Amén. Así en el anterior no, porque pues sí, no, no. Eh, vivía no, una no, vida en... como la de tanta pues, gente. Sí, desordenada. Este, uh -huh. pero hace ya muchos años, eh, ya, sí. ya ni me acuerdo cuántos, pero eh, nuestros hijos estaban pequeñitos. Bueno. Y, sí, no, pues ya la, como la, la beba estaba muy, muy pequeñita. Aproximadamente como unos uh, 48 años. Más, más, ya nada más. Ay, cómo se pasa el tiempo 48 años sí. no, no, no, no Qué barro, qué, qué, qué tremendo Bueno Por eso gracias la gente es. se hace viejita Sí, sí, la no, gente Todos nosotros los que conocimos no. ya se hicieron viejitos Menos nosotros Qué barbaridad que de, de, de Bueno, pie. pues bueno, gracias, gracias al señor Recuerdo una tarde eh, Que salía desde la oficina de un arquitecto Que estaba enfrente de ese templo Uh -huh. Y ahí estaba Pedro. Ahí está. Ahí estaba, en el, en el, ahí afuera del templo. Y, y hacía había, mucho que no lo veías. Pues entonces... tenía tiempo. Eh, uh -huh. A Pedro yo lo conocí más bien por mi papá. Ah, dale. Porque papá conocía a su papá. Sí, sí, sí. Okay. <risa> ¿Verdad? Entonces... Por los papás. Por okay. los papás, sí. Muy bien. Como dicen, por los papás, es... sí. Sí. Este, entonces... Um, eh, Pasamos una vez ahí por su negocio. Eh, ahí fue donde reconocí a Pedro. Ajá. Éramos casi vecinos, pero, bueno, pero no es. nos conocíamos. Así es. Este, y bueno, pues, uh, me extrañó que estuviera ahí afuera de ese templo. ¿no uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está haciendo este cuate aquí? <risa> ahí, <risa> solito, parado. <risa> eh, y bueno, pues, uh, ya, ya me acerqué porque nomás crucé Cruza la calle. La calle claro. este, y, y pues los, los saludo. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué, qué estás haciendo por aquí? Este, pues no se ve qué onda como decimos los jóvenes. ¿Qué estaba ¿verdad? haciendo ahí? Y digo, no, oh, estoy esperando a, a mi esposa en una reunión de, de las mujeres. ¡Oh! oh pues no. uno de sí, ignorante, claro, ¿no? Claro. Este, oh, ¡Oh, ok! Eh, le digo fíjate que ya había Pasado o, por aquí. venido aquí a, con el arquitecto que, que, que está aquí arriba este y había escuchado un, unas canciones muy bonitas hombre unos cantos o no sé cómo le llaman ustedes sí, sí, alabanzas, ¿no? esas sí. alabanzas o cánticos espirituales eh, y es bonito es mal. Digo, una vez estuve a punto de meterme, pero pues dije, no, pues yo no sé qué, qué onda es aquí. Ajá. ¿Verdad? Y nomás medio me asomé, porque la puerta estaba abierta. Y pues no, no, no, no entré. No se anima No, no, se no, animó no entré. A dije, entrar. no, no sabrá Dios quién estará aquí. Eh, quién sabe. Eh, y bueno, pues total. Dijo, no, hombre, pues cuando quieras venir, entonces, ¿puedo venir aquí? Claro. ¿Y puedo venir con mi familia o nada más yo solo? Hombre, claro que con toda tu, tu familia. Este, Eres bienvenido. Eh, pues sí. y eh, Bueno, pues así eh, fue como... Empezó. Empezó la sí. relación ya no de nuestros papás, sino, del, eh, sino ya de, ahora, más de, de la de nosotros. Personales, ¿no? sí. Este, mm. Porque Pedro vivía, ¿qué, ¿qué te podría decir? Unas cuantas cuadras de uh, ahí. Unas, tres, cuatro cuadras Por ahí. Es donde yo vivía pero eh, él era más hacia sí. el lado de, del centro viejo uh -huh. y, y yo en el centro nuevo <ríe> en cuatro cuadras eh, pero bueno, así era mi reinosa en aquellos años y pues eh, esto nos motivó que pues también se cumpliera algo que esta mujer estaba haciendo ella, sí, ella ella, ella. Sí, yo ella estaba orando para, yo, para yo, que yo claro. tocara mi vida, pero sí. ella no sabía cómo lo iba a hacer el Señor. No, no, no. Yo estaba orando al Señor, pidiéndole precisamente que pues que tocara su vida, porque yo no quería... pues uh, a empujarlo, a decirle vente llévame, no, no, no, no, yo quería que mi señor hiciera una obra en él y bendito sea el señor que, ¿Qué que la hizo y, y que la, la, o sea, Pedro fue el medio, Dios usó a Pedro eh, es, es, Dios, usó, Dios usó a Pedro, bendito. pero a Pedro Javier bendito sea el señor bueno, gloria al señor por, por eso me da mucho gusto poder hacer este video en honor a, a la vida en el señor de, de Pedro. Del hermano Pedro, así es. Este. Y había otro proyecto para hacer en este siguiente video, o Ajá. sea, en este que estamos ahorita haciendo. Sí. Eh, porque yo quería tener a, a otro amigo, a, sí, a, sí. a otro Pedro. Ajá. Ajá. Pero eh, con eso de que se nos descompuso aquí el, el equipo. Eh, sí estuvimos pues fuera eh, unos días porque no no así. podíamos hacer nada la computadora se descompuso y bueno y apenas hasta ayer ya se la entregamos bendito Dios, ya pudimos hacer lo que estamos haciendo así aunque es. hay aquí unos detallitos ahí sobre algunas fallas algunas fallitas sí eh, como que se va la luz y se regresa no sé qué qué onda con eso pero bueno, ya, ya ya no es de la computadora, ya, sí, ya no, se, pues, Yo creo es la electricidad o... No, no, no sé. ahí, ahí se ve muy bien. Como debe de ser. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, este... Bueno, y el caso es que estamos ahorita recordando. Recordando a, a, la, en la vida de mi eh, hermano Pedro. En Javier la vida de mi hermano Pedro. Muy amado, este, muy querido hermano. Y cuando le hablaba a la hermana... A, a la esposa, este, pues, eh, digo, pues, la, lamento no es que, pues, Pedrito se, se nos fue, pero ya está Así con es. el señor, ¿verdad? Este, Así es, ya está él descansando porque, pues, eh, eh, o sea, él, él, pues, eh, sufrió de, porque tuvo ese accidente, no no fue del, del COVID. Sí, no, no fue. No, fue no, no. de una caída que tuvo y, y se le complicó ah, a, es. al estarlo operando y después vinieron complicaciones. Las, sí. se, se le complicó sí. la, la situación, Exacto. los riñones y no sé qué más por ahí que, que le aconteció. Sí. Y ya un poquito mayor que yo. Sí. Eh, entonces, pues. Eh, eh, se le complicó, sí, sí. Se le complicó ya, el señor lo llamó y ya, este, él tenía alrededor de cuatro años más que yo así entonces, es este, pues ahora sí que puedo decir que él estaba más viejito que yo un poquito ¿Verdad? Mm -hmm. entonces, este, bueno, el caso que en su amado Pedro así eh, es en el, este lunes 18 que, que fue, verdad este, sí. eh, parte de ella para con el señor y así algo de es. que lo que vamos a comentarte en las Escrituras, vamos a hacer un poquito más de reflexión en cuanto a la necesidad de que tú y yo y todo el mundo debemos de tener a Cristo Jesús. Sí, así es. Para cuando el Señor nos llame, así es vayamos Que estemos él. listos y preparados. Porque los que no están en el Señor se van a morir, los van a sepultar, los van a cremar como se acostumbra ahora. Y, pues, pero la, la eh, pero segunda, no van a estar con el Señor La segunda vida es muy importante e Exacto muy entonces importante. Es bien importante que si nos morimos sí, sí. Dice Que, eh, si, que eh, si vivimos es, para el Señor Vivimos y si morimos para maestro. el Señor Morimos, sea que vivamos o sea que muramos Que seamos del Señor Así lo dice Romanos 14, 8. Así es Entonces Esa es la, la importancia mi amado, mi amada De que tú también por favor Así Pongas es. un poquito de cuidado En cuanto a eso de que es imprescindible. De, es de suma importancia, sí, más que todas las de cosas. De que tengamos al Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Y por eso nos atrevemos a decir que Pedro está con el Señor. Sí, amén, sí, amén, amén. Él está con Fíjate, el Señor. como recordamos todavía un poquito más de. Es que son años y años y años. Son años, años Pero sí. me recuerdo que fue al que le dije. Eh, había otros hermanos, pero sí, sí. a Pedro era con el que tenía más confianza. Eh, que le preguntaste le cómo. Le pregunté, oye, ¿cómo orar? Yo quiero orar como, como lo hacen todos. el hermano Leal, el los, hermano Noé, los hermanos, sí. eh, el hermano Morales y, y otros que, que, que oraban, ¿verdad? El hermano Loyo. Eh, pues, sí. Eh, eh, que algunos de ellos ya, ya también se, se nos han ido. Sí, sí, sí. Eh, dijo, pues, ¿sí, sigue escuchando y vas a aprender. Sí, escuchando Como diciendo, estás nuevo, pero ahí, ahí la estás llevando. Ah, ¿Por qué? Porque ya, ya me veía con inquietud. Sí, poco a poco, poco a poco. Y, y, y quiero agradecer también en este instante al hermano Walter. que fue nuestro Al hermano Walter, que el Señor le bendiga grandemente. Sí, sí le al amamos, le queremos, le estimamos, le recordamos siempre. Junto nuestro con hermano. su familia. Querido Valta este, Sar González. Sí, este. Que fue el que nos dio la primera oportunidad de ministrar en la casa del hermano Aaron Berman, que también Amén. ya se nos fue. Que ya se nos fue también. Este, y, Saludamos a eh, la hermanita eh, Olga. Sí, y ahí en la, en la cochera, en el porchecito que tenían ahí donde ponían su, su coche, sí ahí fue la reunión, me ¿Y recuerdo muy bien. Uh -huh. Una hermanita, no me recuerdo de su apellido o de su nombre de ella, uh -huh. que fue la que dirigió el servicio esta tarde, Ajá. esa noche, y yo, y yo ministré la Ajá. palabra. Ajá. Estaban ahí todos nerviosos, ¿no? porque era la primera vez, sí, era, sí. era primerizo. Claro. <risa> Entonces, pero todo debido a, a, a ese, a esa oportunidad. A ese eh, crecimiento. Por eso yo, pues yo le, le digo a Pedro, oye, ¿cómo le hago para...? Para orar, sí, sí, porque sí, Dios, sí. yo sabía que, que, que me, me hacía falta eso Sí, claro Dijo, pues nada más, síguenos, hombre, síguenos Fíjate cómo lo estamos haciendo y, y es bien fácil Y aprendes, aprendes, sí Entonces, ¿cómo Así no es. recordar estos días, estos momentos? Para mí, querido hermano Graciosos y, pues sí. y bellos, sí, hermosos eh, y ¿Cómo no vamos a recordar? Sí, tenía un, un, un este, una forma muy especial este, Nuestro hermano Pedro Para, pues, para dar los para mensajes Para oh, ¿no? Excelente, excelente eh, eh, Tal vez yo nunca voy a hacerlo como lo hizo Pero No, pues es que Dios le da a cada quien Su estilo, su, su sí, forma Sí, sí, sí Y bueno, pues honra y gloria sean dadas a nuestro Así Dios Así es Entonces, vamos a pasar a la palabra Así es. Y en camino, si sí, vuelve a aparecer sí, Pedro. Alguna. Eh, Qué bueno, ¿verdad? Uh -huh. Y nos dice la Biblia en Filipenses 4, del 4 al 9, en la Reina Valera de 1960. Sí, amén. Y nos dice y nos así. Nos dice así de esta manera: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ese Bendito es el detalle, vosotros les decía que ahorita que íbamos a entrar en la palabra. El, el, la realidad es que el Señor está cerca. ¿Qué tan cerca? Miren, todo lo que está pasando en este mundo, en el día de hoy, uh -huh. en el día de hoy que estamos viviendo todos, todos los que estamos vivos todavía, déjenme decirles que el Señor está cerca, más cerca de lo que nos podemos imaginar. Amén, así es. Aunque esto se ha dicho quizás muchos años y siglos atrás. Sí, cómo no. Pero creo que lo que está pasando ahorita en la... ¿En el mundo? En, en el mundo. Eh, y creo que nos nos grita ya sí, sí. a grandes voces. Prepárense, prepárense, prepárense, prepárense. prepárense. Así es. Y algo de lo que quiero invitar a Pedro Guerrero de, de después enseguida al otro Pedro es, sí, al, al, al pastor sí, uh -huh. este, que nos venga y nos platique de la importancia de por qué hay que recibir al Señor que Jesús nos comparta claro, vida, que sí, claro que sí claro que sí es un tema que me gustaría que lo pudiera este, tocar uh -huh. eh, para que ya no seamos nosotros claro señor, que sea otra persona eh, que el, el, el hermano pastor Amén. Pedro Guerrero eh, que yo tenía que pensar que hubiera sido, pero con eso de la descomposición, nos, nos falló de lo, lo, los sí, tiempos. así es. Entonces, este, es bien importante entonces, que sí. todos los hombres eh, que tengamos esa, la, la conciencia de, sí, de, de sí. esa gentileza, que sea conocida de todos los hombres. Uh -huh. Y que el Señor está cerca. El Señor está Tenemos cerca. Tenemos que regocijarnos, sí. Así es. Regocijar, Y otra vez nos dice mm -hmm. regocijaos Pero el Señor está cerca y hay que ser regocijados en el Señor. En el Señor. El Señor. Ok, vamos al siguiente eh, versículo. Versículo, sí. Eh, bien, ahí. nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción, acción de, de gracias. gracias. Uh -huh. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, qué interesante. Muy importante. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Miren, acabamos de platicar con una de mis hermanas. Digo con una porque... Son varias. Porque son son varias. Uh -huh. este, eh, Nos platicaba de algo que también de, en reynosa. De una familia. De una familia. Que... Pues Tuvieron la intención de, de juntarse Sí, se porque juntaron. tenían mucho tiempo de no verse Y Ajá. querían eh, Pues verse y, y, y creo que fue Allá en Reynosa, en Reynosa eh, sí. Fueron de acá, de Estados Unidos Y, y, y de, de Europa, de, de, creo ahí. que de Italia, de Francia De por allá Ajá. Este, Estaba otro de, de los familiares Cercanos de ellos eh, Pues trajeron sus, sus familias Las sí, familias, sí. se juntaron las y familias Tenían muchos años de no verse y pues querían Verse, conocerse y cuál fue el resultado de esta reunión. Lamentable hubo contagiados y ya hubo fallecidos. Y otros están sí, en, el, en, el hospital. en el hospital, así es. Y otros están contagiados que todavía no, no todavía no, salen, desde no, no salen de ese cuadro, pero eh, mm -hmm. no están en el hospital. Ajá. Entonces, eh, eso es de la cuestión de que hay que cuidarnos. Sí, sí, sí. Hay ten... que cuidarnos hay que cuidarnos. que cuidarnos cuídense no lo tomen tan a la ligera todo esto ya la gente no sabe qué hacer si sí, sí o si no Sí, porque este es lo que pasa es que este hay hay ausencia ausencia eh, eh, de la presencia ausencia de la presencia en la vida de de, de la familia sí. entonces te entra el, el, el anhelo, te entra el deseo de, de verlo de abrazarlos, de, de besarlo de, de sentir ese, ese calor, ese cariño, este que pues se necesita. Es, es increíble lo que se siente cuando se da un abrazo, sí. con amor, con sinceridad, con cariño, eh, el, el calor, el calor humano. Entonces, este a veces no se puede vencer eso y, y pues no el importa. Eh, vamos, pero si no vas preparado, este, pues puedes tener problemas. Más vale ir preparaditos, como se nos dice, para ¿Y evitar... Orden, no se, y este no es el mejor tiempo evitar, para andar ajá. dando los abrazos. Así es. No es el mejor tiempo. Así este, es. Eh, Entre el esposo y el esposo, pues, sí, como pues, están juntos, no hay, bueno, pro, pues... No, no el, hay problema. Síganse queriendo y sí, besando claro, y claro, todo lo demás. Claro, claro, claro. Pero al resto de la familia que está fuera de, de en su entorno personal, sí, cuidado. Sí, por, sí, porque, porque no sabes es, dónde esa persona estuvo, con quién se juntó. O, y es ese es el problema, sí. que no se sabe de dónde viene. Eh, a, a veces bromeando, este, cuando estamos platicando con alguien, este, y, oye, ¿ahora ¿cuántos nietos tienes ya? No, pues, ¿qué tantos? Oye, ¿y qué se siente hacer este, tener nietos? Porque yo no sé qué es eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Porque los nietos los tiene ella, yo no. No, no, este, no, no, qué barbaridad. En, entonces, pues, nos han dicho, es un amor más fuerte que, que el, el normalito de que, que normalmente tenemos, ¿no? Como nos dijo Mari, es un amor en tercera dimensión. Sí, este, entonces, eh, es, es, es increíble y ahí no hay ningún prietito todos son güeritos para eh, ah claro para Ay, los nietos para los hijos ahí no hay eh, nietos feos todos son preciosos amén los hijos son preciosos todos en, entonces ese es el, el punto es. y ese es el detalle mi amado mi amada pero la gran importancia es de estar regocijados en el señor reocicados. Pero con el Señor en con nuestras Señor. vidas. Sí, sí. Con el Señor en nuestras no vidas. No estás eh, afanados o, o distraídos, eh, sino que pues eh, el, el amor del Señor esté en la vida de las personas y, y compartir, compartir a Cristo Jesús, porque hay muchas personas que todavía no, no, lo, tienen. no lo tienen. Y, y es dime, muy importante. Y lo triste es esto, hija. Que esos familiares que, que fallecen, con el gusto de quererse abrazar y verse... Y saludarse con mucho cariño y todo eso. Pero si no están en el Señor y fallecen, uh -huh. ¿no van a estar con el Señor al final de cuentas? No, no, en la segunda vida, pues no. si eh, No estás arreglado. Y, y es que, acuérdense que ya les hemos dicho en, en, en otros videos anteriores, lo que nos dice ahí el libro de Apocalipsis. Oh, sí. Un día todos vamos a ser juzgados. Grandes ¿Cómo? y pequeños. De, sí. de acuerdo a lo que está escrito en los libros uh -huh. ¿Cuántos es. libros habrá? No lo sé Pero yo, con el, toda la computación que hay ahorita Imagínense el señor tiene la mejor computadora del mundo oh sí sí Y sí. ahí está registrado todo, todo, todo Lo sí, que hicimos, sí. lo que no hicimos Cómo lo hicimos, cómo lo, hicimos, cómo lo dijimos, cómo no lo, lo dijimos En fin, ahí, ahí está todo, todo, ahí todo está almacenadito todo. ahí en los libros Así okay. es y dice que el que no estuvo inscrito uh -huh. en el libro, sí. ah, caray, aquí ya me, me suena que no más es un uh -huh. en el libro de la vida, no sé si tendrá varios volúmenes, pero en el libro de la vida, uh -huh. si no estamos inscritos allí, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Sí, definitivamente. Esa es la Así gran es. importancia del por qué tenemos que tener al Señor Jesucristo en nuestra vida, mm -hmm. en su corazón. Y eso es simplemente nomás por recibirle, por aceptarle, mm -hmm. por creer en él. Así así de sencillo, mi amada, así de sencillo, mi amado. Que no lo entiendo unas a veces. A, a, me pasó a mí. Sí, y este, el, el Señor nos habla este, muy claro y este muy. Muy, muy directo, muy ah. directo porque no, no no hay creo yo que no hay personas que no lo entienda entienda, pero este eso es cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, uh -huh. nos viene a dar luz, nos viene a dar entendimiento Así y, es. y se puede entender, ¿verdad? Este como nos, nos dice, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 22 o 11, dice, "El que es injusto, fíjense, sea injusto todavía." Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Uh -huh. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, sigue santificando. Santifica tu vida todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, uh -huh. ¿verdad? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, este, pues, ahí, ahí está. Eh, yo... yo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 todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Lo que aprendisteis si recibiste, y recibisteis y oísteis si y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria al Señor. Es como si Pedro Javier nos estuviera diciendo ahorita este pensamiento es, obviamente que lo dijo el, el, el, el hermano sí. Pablo, ¿verdad? que, que sí. escribió este libro. Eh, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso es eso mi amado. Qué hermoso es esto, mi amado. Que tú y yo podamos participar de las enseñanzas del Señor y que podamos que podamos así, así vivir es. esa, esa vida espiritual eh, santificando decías, nuestras vidas eh, cada día cada, cada, día, cada, cada día, día cada día, día cada día que, que no paremos que no no dejemos de estar en lo que tenemos que estar amén tanto tú como yo así es tanto tú o ustedes, como nosotros. Uh -huh. Tengo que estar en eso. Así es. Que como... esto sea nuestro anhelo y gran deseo delante del uh -huh. Altísimo. Así es, como nos, nos dice también aquí el, el versículo 3 del mismo pasaje. asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el, en el Evangelio. Como Clemente también... Y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate, ahorita que, que lees esto, me hace recordar. Uh -huh. Haz de cuenta, déjame mencionar nuevamente a Pedro. Uh -huh. No el apóstol, sino a Pedro Javier. Ajá. ¿Dice ahí en las últimas eh, líneas? Sí, dice ahí, eh, además, este, cuyos nombres están en el... ¿Quiénes? Los, los compañeros. Los compañeros, sí. Los compañeros, como el hermano Leal, que ya no los está, compa... el hermano Vaz que ya no está. Y, y que... algunos otros hermanos más sí. eh, que ya no están. Los que combatieron juntamente con, con, conmigo. Y, ¿Y cuántos más hermanos ya han partido? Eh, pues eh... Pues sí, muchos, muchos pero muchos hermanos. que, que uh, hayamos aprendido de ellos Amén. entonces hay muchos hay muchos que todavía están ahí en la lucha como lo hemos visto con Daniel y con Adamina también eh, los hermanos su, su, su esposa, este, guerra Adamina, ¿sí? Daniel y Adamina. Eh, ella lamentablemente eh, eh, le ha pegado un, un tremendo pues, problema sí. de, la, de, la, es de diabetes ¿verdad? algo así este sí. algo así eh, pero no, no para No, no, no, no ella mujer. no para no Está bien fortalecida en el Señor Y ella sigue predicando Y alabando y glorificando al Señor a, y, y invitando a la gente a la oración Porque ella dirige este El segmento de oración Los miércoles eh, Entonces, qué, qué tremendo, mi amado, mi amada Y eso es lo que tenemos que hacer Y eh, vámonos ya, ahora sí, a la oración Así es, Oremos amén. juntos Porque vamos a orar los voy a repetir una vez más lo que han visto este, este material de nosotros. Por una así mejor es. calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Sí, amén. Que esa sea nuestra condición. Mejorar la calidad de vida familiar y más ahora en estos momentos sí, que amén. Está el, el, lo, lo lo, de la epidemia. Amén, amén, así es. Y espiritual, que es cuando más se ha dejado de acudir a los templos porque... Pues por los requisitos a, a, que hay. Ajá. Exacto. Nos decía un, un hermano que es también de por allá, de, de, del Valle, este, que han dejado de, de asistir porque pues eh, se han cerrado prácticamente las puertas de los templos. Sí, sí. Mira, y esto en cierta forma Satanás ha intervenido. Sí, sí, ha intervenido porque sabemos que aún, aún este por, por las radios que son cristianas verdad este no están permitiendo este decir algunas palabras de alabanza eh, al señor de darle honra gloria al señor eh, no pues no no digas así de, de otra manera pero no digas así oh por favor así es entonces eh, yo sí si quiero decirles yo quiero que Dios bendiga tu vida. Sí, amén. Únete con nosotros en este momento en la oración. Y si hay algún sí, problema amén, de amén. salud, un problema de cualquier, de cualquier tipo de problema, péscate del Señor. Sí, amén, amén. amén. Péscate del Señor y no sí, los sueltes. Sí. A veces tenemos que hacerle como ese personaje eh, ya muy viejito, de eh, eh, Tarzán, el que andaba ahí en la selva, este, uh -huh. que cuando se agarraba una diana y se pasaba la otra y, y se iba de una parte de la selva a la tenía otra, tenía que estar pescado bien eh, de la. Se parte. pescaba de una y, y es. por pues eso no la soltaba hasta que ah. agarraba la otra. Claro. Y ahí va avanzando, avanzando y avanzando y avanzando. A, así tenemos nosotros que hacer, bien mi amado, mi amado. tomados del Señor, tomados de la mano del Señor. Tomados, pero del Señor para seguir avanzando, amén, para seguir avanzando, amén, así es, así y, avanzando es. y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta que el Señor nos llame amén. o venga por su pueblo. Amén, así es. Únase, únase y que la familia esté también unida. Sí, nos, amén. vamos a orar. Amén. Nos tomamos gracias, de la mano mi esposo y yo y vamos por a orar. Cristo, le alabamos, Padre, glorificado sea su nombre. Padre, en este momento, Señor, nos allegamos ante el trono de su gracia, sí, señor, señor. Para darle honra, gloria y alabanza, Señor. Darle gracias, Señor, por eh, darnos este tiempo para, Señor, compartir su palabra, Señor. Y hablarle, Señor, a la gente que aún todavía, Señor, no le ha aceptado en su corazón, Padre. Que, haya, que haga una decisión en su vida, porque es tan importante, Señor, eh, tenerlo a usted, Señor, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Padre Santo, porque nada somos, Señor, si no lo tenemos a usted. Usted nos da la vida, nos da la salud, nos da todas las cosas que, que tenemos, que poseemos, Señor. Por eso, Señor, eh, estamos tan contentos y agradecidos, Señor, porque usted sí, no señor. nos ha dejado, usted ha sido con nosotros, Señor. Ha habido Amén. altas y bajas, pero, Señor, usted está con nosotros. Amén. Y gracias por su grande amor y su grande Amén. misericordia, Padre Amén. mío. Siempre, Señor, pidiendo, Señor, por eh, nuestros uh, familiares, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, que usted los cubra, Señor. De, de las fuerzas del maligno, Padre, que se han cubiertos por esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, Señor, que usted, Señor, derramó en la cruz, Señor, por nuestras vidas, Padre, para venirnos a libertar, Señor, del pecado. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos da, Señor, y orando por aquellas personas que todavía, Señor, no le aceptan, no le conocen, que este es el momento, ese es el tiempo de hacer una reflexión en sus vidas, Padre mío Padre, le amamos, le glorificamos Señor, en todo tiempo, Padre, en las buenas y en las malas, Señor, usted está con nosotros, amén. en el nombre de Cristo Jesús, Aleluya amén. Ay, amén Amén. Ahora, vamos a orar mira, pon tu manita ahí en el pecho la que quieras, la izquierda de la derecha, y si no tienes manos bueno, tú nomás concéntrate en el Señor tu corazón. Amén. Pero si puedes poner tu mano ahí en tu pecho. Acércate al Señor. Gloria al Señor. Si no que le has recibido, recibelo ahora mismo. Dile así, Señor, ven a mi vida. Cámbiame, sí, glorificado sea. Santifícame, señor. señor. Borra Gracias, todo Cristo. mi pasado y que de aquí en adelante sí, sea algo Gloria. nuevo, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero saber más de ti, Señor. Sí, toque vidas. Yo señor. quiero saber más de ti, Corazones, Señor. Corazones, Padre. Ayúdame, dame luz, dame sí, sabiduría señor. para entender todo esto. Gracias, Porque padre. todo eso es Gracias, nuevo señor. para mí. Pero, Señor, sí, mi Cristo. enséñeme a amarle, sí, a quererle señor. y a seguirle. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Gracias por su gran amor. Amén. Amén. En el nombre de Amén. Jesús. Ahora, Gracias. ¿tienes alguna necesidad sí, especial? Dice que vengamos a Él Y que le pidamos Y Él dice el que a mí viene, yo no lo echo fuera y además sí, dice Que si algo que necesitamos Que le busquemos Amén. Pues vamos a buscar al Señor ¿Qué es lo que necesitas? ¿Salud? Mira, algo de lo que nos dejó El Señor En su camino aquí por la tierra sí, O en su señor. paso aquí por la tierra Fue Sanidades, bendiciones. Aleluya. Y resucitó hasta muertos. Entonces, para el Señor no hay nada imposible. La multiplicación amén, de panes amén. y peces. Así es. Gloria a su nombre. Y cuando había necesidad de pesca, mira cómo se ve aquí: Ahí andan ahí unos pescando. Amén. Okay. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo a Pedro? Echa la red. Así sí, es. Dice, nomás porque no Luis lo voy a hacer porque ya vivimos toda la noche y no, no, no pescamos nada. Bueno, no podían sacar la red, se, se estaba casi rompiendo de la pesca que, que hicieron. Amén, amén, así es. Entonces hay algo que el Señor no puede hacer, no hay nada. Nada imposible hay para él. Entonces, solamente cree. Pon tu manita ahí. No importa que sea COVID, sea cáncer, sea diabetes, sea... El, el problema que de, de salud que tengas. Vamos a orar. Padre, Amenuía. le adoramos sí, y le bendecimos. Honramos Gracias, y glorificamos en tu nombre. Sí, señor. Honra, gloria, Atamos y señor, rependemos toda verdad, clase de usted, problema señor. Sí, señor. en la vida de esta mi amada, sí, es, de este mi amado. y echado fuera en el nombre de Jesús. Por esa sangre, verdad la cruz necesidad Calvario, sí, que sea cubierta en tu vida. Aleluya. En tu vida. Sí, Señor. Y recibe la bendición. Recibe, y recibe la Padre, bendición. El en el nombre del, del Hijo del Padre, el del nombre y del Espíritu Santo. Espíritu Santo sí, señor. Y Señor. Gracias, Padre. Supla toda suple necesidad. amor, Sí, Señor. Sea de salud financiera. Oye, de problemas morales o espirituales. Sí, Señor. Dele su bendición, Padre Santo. Y a sí, ti va. te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe. recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe la bendición, recibe la bendición, del bendición. Señor. Y yo sí, la recibo. Eso. Dilo. Y yo recibo sí, la y bendición. Yo recibo. Yo recibo la bendición. En el nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Jesús. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amén. amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. Así es. Les damos... Uh, nuestro correo escríbanos por favor así escríbanos para apoyo de la oración escríbanos a hoy oramos arroba y con gusto vamos a ayudarle vamos a apoyarle pero escríbanos no dude no, no duden en escribir con todo gusto vamos a apoyarle y gracias gracias por este tiempo que ha estado con nosotros no sabemos cuál va a ser su tiempo si al rato en la tarde a la noche pero en el momento que tenga tiempo pues le damos las gracias y gracias por compartir estos videos, porque de grande bendición a las personas que usted lo comparta, es de grande bendición, tanto como para usted y a los que usted comparta. Amén. Bendiciones, les amamos en el amor de Cristo Jesús, sus amigos Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Y esto, amigos para siempre. Amigos para siempre. Amén. Pedro Así Javier. Es. Amigos para siempre. Amigos para y siempre. Todos los, los que ya se nos fueron, amigos para siempre. Y los que estamos todavía aquí, amigos para siempre. Y les dejamos este, este versículo, Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Amén. Por su palabra. Amén. Bendiciones. Bendiciones.